Le instamos al Gobierno de la ciudad a mantener estas partidas presupuestarias, que no haya recortes, que no sea rehén de la ultraderecha, porque ya hemos visto en los medios de comunicación y se ha expresado mediante comisiones, en interpelaciones y plenos, que se apela a reducir partidas importantes en cooperación, en políticas de igualdad y en políticas de juventud. También instamos a que el Gobierno de la ciudad aumente gradualmente estas partidas presupuestarias hasta llegar al 0,7%, con el objetivo de que se alcance esta dotación para el año 2023, que sería el fin del mandato de la legislatura.